unas condiciones dignas de vida. Bueno, Vizcaiaren kasuan, esote de ser barrilik izango, Covidaren krizia que Vizcaiko, ongizate estatuaren eta gure eredu ekonomikoaren mugak eta ustura puntuak ikustaraztera eman dagoezela. Datu makroekonomikoek, oberantz jotzen da benbitartean, gehiengo sosial langilaren egoera, gero eta kaskarragoa dela argi geratzen da.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 Las políticas fiscales que estas tres formaciones políticas llevan haciendo más de una década. Porque, como estamos viendo, la pobreza y la desigualdad están creciendo en un territorio, en unos territorios que son ricos y que tienen recursos. En el hilo rojo va a ser fundamental la defensa del empleo en Araba. Que en Araba, que además es un territorio eminentemente industrial en el que están empresas grandes como puedan ser Mercedes, Michelin o Tubacés en las que hay pues diversas problemáticas una por las crisis de materias primas como se da en Mercedes o con la falta de chips que están sufriendo y cómo está afectando ello al, al empleo o a la calidad del empleo y también en otras que están con problemas como pueda ser Tubacés, donde las empresas quieren aprovechar la crisis generada por la pandemia para recortar en derechos laborales y ahí quisiera trasladar todo el apoyo de nuestra organización a los trabajadores de Tuacés en lucha. El medio ambiente va a ser otra punta de lanza de nuestro trabajo y en, y en ese sentido apoyamos las movilizaciones que se están dando a lo largo y ancho de todo el territorio que van a tener también una gran manifestación el próximo día 23 de octubre, en el que demandamos una álava que sea capaz de converger en las políticas de lucha contra el cambio climático, que garantice también esa transición energética que necesitamos, pero nunca a costa de destruir el territorio y de destruir el medio ambiente.